Nos ponemos a mirar las barbaries que ha hecho el régimen de Maduro Y lo más eh, fuerte de todo esto es que es dirigido directamente por él O sea, todo aquel que sea piedra en el zapato Todo aquel que sea obstáculo para Maduro Todo aquel que piense, comulgue o hable diferente a lo que ellos piensan Si es que piensan entonces nos devolvemos a la época nazi, por allá en los campos de concentración, esos campos de torturas como los que vean en Polonia, en Cracovia. Y uno dice, ¿por qué todavía hay gente que piensa así? Que la forma más fácil de arreglar los problemas es a la maldita sea. O sea, la gente tiene que pensar como ellos. Si no piensa como ellos y no actúa como ellos, entonces es considerado enemigo. Y un enemigo mortal. Vemos a muchas ONGs, a muchos activistas, a muchos líderes, a muchos de la oposición, incluso gente civil peleando por un derecho, pero desafortunadamente ese derecho no existe porque o están en la cárcel, o están en el exilio, o están desaparecidos, o sencillamente ya no están en este mundo. Es algo que a uno lo pone a pensar y yo digo... ¿Cuál es la posición en este momento de la comunidad internacional? ¿Cuál es la posición de Estados Unidos? ¿Cuál es la posición de la Corte Penal Internacional? ¿Cuál es la posición de la ONU? ¿Cuál es la posición de los derechos humanos contra estas barbaries? Es una cosa que, vuelvo y digo, lo pone uno a pensar y que necesitamos que se pongan de acuerdo porque esto no se puede dejar seguir avanzando porque este señor ha llegado a coger tanto poder que si se le deja así, él mismo se va a destruir. Que se destruya él, vaya y venga, pero el problema es que se está llevando a todo un país por delante y aparte de todo, a sus países circunvecinos y a aquellos que están eh, con la misma idea socialista del siglo XXI que él está promulgando. Otro más que se suma como fiel testigo de las barbarias que comete la dictadura de Maduro, contundente editorial de Washington Post, sobre cómo funciona la brutal máquina represiva de Venezuela. Muestra cómo Nicolás Maduro ha dirigido personalmente a los brutales servicios de seguridad para silenciar a la oposición. Las investigaciones realizadas muestran una cruda realidad, los dolores de Venezuela, bajo el, no, el gobierno de Nicolás Maduro y su mentor Hugo Chávez. Son evidentes para que todos lo vean. Yo quiero que ustedes analicen bien esto porque esto es, esto es algo que da escalofrío de ver los que están viviendo esa situación, debe ser algo muy cruel. Más de 15 años de grave declive económico, ruptura de la democracia y un éxodo épico fuera del país que ya bordea los 7 millones de de migrantes venezolanos ahora vienen los detalles de cómo Maduro ha dirigido personalmente a los brutales servicios de seguridad para silenciar la disidencia ahora no solamente son aquellos que a lo largo han pensado de diferente a él, sino que aquellos que eran chavistas que pertenecen a los sindicatos y que iban con la izquierda socialista de Maduro ahora son la disidencia que él persigue y que está matando el informe del 29 de septiembre de Washington Post muestra cómo Nicolás Maduro ha dirigido personalmente los brutales servicios de seguridad para silenciar la oposición yo quiero que ustedes miren ahorita cuáles eran las, eh, los modos operandi de eso y ustedes van a sacar la conclusión de quién es este, este señor si se le puede llamar señor porque para mí es una bestia, un asesino y que causa curiosidad que todavía hay gente que le cree y que lo sigue. Yo quiero que ustedes mismos analicen, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios porque gracias a usted seguimos siendo los número uno de estas noticias de Venezuela que tanto pero tanto mal le están haciendo a nuestros hermanos venezolanos y no solamente a ellos sino a gran parte de los países circunvecinos, especialmente en Sudamérica. Junto con los anteriores del 2020 y del 2021, el tercer informe publicado por una misión internacional de investigación creada por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, concluye que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en un ataque generalizado y sistemático dirigido contra un civil con el resultado de que la disidencia política ha sido aplastada en gran medida pues claro ellos pueden decir que claro ya están acabando con la disidencia o que la disidencia se acabó y yo diría más bien que la disidencia no se acabó Maduro la está desapareciendo dichos informes basados en 471 entrevistas brindan una imagen espeluznante del estado policial de maduro entre los tormentos y castigos que figuran en los reportes están fuertes palizas combates oígase bien fuertes palizas combates y objetos cortopunzantes descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo afixia con sustancias tóxicas y agua cosas aberrantes cortes y mutilaciones incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas violación con objetos golpes y descargas eléctricas en lo genital iluminación constante u oscuridad calor extremo o frío extremo alimentación forzada de heces y vómito amenazas de muerte y amenazas de violación a las víctimas y a sus familiares si no se someten a esos castigos el informe acusa directamente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIN y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Los crímenes y violaciones cometidos por estas agencias, concluye el panel, fueron de particular crueldad contra los detenidos indefensos. Porque ahí es donde yo veo, por lo menos, al señor Diosdado cuando saca, eh, saca pecho y, y hago no sé qué y arrodillo al pueblo. Claro, con el contendor amarrado, cualquiera es bravo. Hasta el momento estas agencias no han sido investigadas por los crímenes, dice el informe, y el daño que las víctimas sufrieron sigue sin abordarse. A eso es lo que yo estoy reclamando a la comunidad internacional, a las ONGs, a la Corte Penal Internacional, a los Derechos Humanos, a la ONU, en fin, a todos. Porque esto sigue sin abordarse y esto es un problema latente y es un problema que existe en este momento. Nace la pregunta, ¿quién es el verdadero responsable? Aquí se lo cuento, el mismísimo Nicolás Maduro, quien da órdenes directas al titular de la EGCIN personalmente o por teléfono, pero nunca por escrito. Él se cubre en salud. Además, las órdenes del SEBIN vinieron directamente del propio presidente Maduro, reza el informe. También un alto funcionario reveló, cuando un objetivo estaba bajo vigilancia del SEBIN, el presidente Maduro quería saber qué estaba haciendo la persona las 24 horas del día porque el director general le enviaba información cada dos horas, o sea da la impresión de que como que Maduro se regocijaba, como que se alimentaba de esas noticias de viendo las barbarias que le estaban haciendo a ellos y es más cuando aguantaban los mandaba a azotar más. El informe de la ONU señala que Maduro y sus altos funcionarios se destacan como los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria al servicio de la represión de la disidencia. Estos resultados llegan en un momento delicado para la política estadounidense, que ha buscado aislar al régimen de Maduro y aún reconoce a Juan Guaidó elegido democráticamente, como presidente interino, aunque Maduro parece estarse fortaleciendo en el control. Finaliza el editorial. Vuelvo y digo, esto es algo de trancar ya, porque este señor está cogiendo mucha fuerza y está cogiendo muchas alas y después es muy difícil cortarle el vuelo. Los gobiernos de izquierda llegan al poder en América Latina. Parecen dispuestos a restablecer los lazos con Venezuela. Y eso ya lo vemos como en 5 o 6 países en Sudamérica Funcionarios estadounidenses se han reunido directamente con el gobierno venezolano dos veces en el transcurso de este año Para discutir la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente Mientras tanto la corriente de refugiados venezolanos es una pesada carga para el hemisferio occidental y los Estados Unidos. En todo esto no se ven pasar por alto los crímenes del señor Maduro. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.